y no sabemos cuál es la intención que tienen conseguir engañando a la población la población tiene que unirse con el colegio médico y exigirle a las autoridades lo que verdaderamente tiene que exigirle. esto no es una, una un regalo esto es algo que es obligatorio de los diferentes gobiernos tienen que darnos respuesta y tienen que darnos cumplir con las necesidades de la población que es darnos salud es un derecho fundamental la salud y no, no, eh, la, la población no está recibiendo eh, los servicios de salud como deben ser garantizarle un buen servicio de salud no es el hacinamiento en que estamos ya me he cansado de decir que tenemos una sala de alto riesgo con ocho camas, un solo baño y no hay agua potable en el hospital eso es lo que se merece mi pueblo eso no es lo que se merece mi pueblo y seguiré denunciándolo porque mi función aquí no es eh, confabularme con las autoridades Vamos a respetar las declaraciones del señor gobernador. Esperemos que no sea más de lo mismo. Desde el año 2016, 14 de mayo del año 2016, el presidente de la República dio el famoso primer Picasso en plena campaña. Luego vino la, la ex ministra y dijo que el dinero estaba. Luego se hizo eh, otras actividades que ya eh, se, se inició. Bien. Se regresaron los... Los famosos equipos ahí están paralizados. Vayan con la cámara. Eso está paralizado, lamentablemente.